Mi camino suicida apenas me deja ver tu cara. Tanto ajetreo, tanta vuelta dada, tanta pedaleada, tanta marihuana. Me elegí un camino de espinas y rosa. Aquí se queman rápido las cosas hermosas. Aquí se aprende rápido no no pasar frío. Se hacen los hombres, pero solo son críos. Y míralo cómo se la busca en la calle. O dando viajes cargadito de equipaje. Yo por placer me la juego. Lo cambio todo, eso para mí es lo primero El placer puro de fumarme hasta la chuta Meterme en tantas líneas que los míos se asustan El placer de estar con ella, el placer de grabar música Pero sé que me pierdo cosas que son únicas Son criaderos de ratas donde vivimos acá Pero contento con lo que tengo, yo sigo por más Slow moving, slow thinking Y por ello, slow moving, slow thinking uh. Poniendo la plata, viendo la mente y con cautela Sin prisa, con precisión, vaciando el pulmón, llenando el cajón mezclo verde con marrón y todo no feel good, man Rats noche de humo, sin buscar guerra Mi paso por los huevos, las palabras, todo eso es mierda Alerta por las calles a la hora de currar No jokes, no bitches, no bla bla bla Mírame y tira, tengo los barrios detrás Tengo en la cara tatuada la maldad tengo en mi cuarto un arsenal de fumar y una botella de en Que me pienso pinchar y a flotar Made hit hack all day You don't know me. No me conoces You que try and stop me tan ya sabes otra vez al traste Saliste peor que entraste Triste Lo siento mamá Lo siento mamá Mi camino suicida apenas me deja ver tu cara Tanto ajetreo, tanta vuelta dada, tanta pedaleada, tanta marihuana Elegí un camino de espinas y rosa Aquí se queman rápido las cosas hermosas Aquí se aprende rápido no pasar frío Se hacen los hombres pero solo son críos La verdad a veces duela, hay que afrontar lo que venga Tira para adelante como sea, no te detenga Hay que echarle un par de cojones a esta vida perra Valora y cuídala que tienes cerca, a veces cuesta, lo sé, lo tengo en cuenta, toda esa mierda material me di cuenta que no me renta, no me mienta, sé sincera y me sentiré cómodo, recuerda nadie te va a querer como yo, tiran el suelo con el tabi que hecho porvo. recuerdo tus caricias y me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. TTHC de barrio. Si yo pudiera tenerte siempre conmigo, hacerte parte de mi destino, darte calor en los días fríos. Si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera. Si yo pudiera. Lo siento en este es mi camino. Lo siento mamá, siento mamá. Mi, mi camino suicida apenas me deja ver tu cara.